Bueno, yo estuve en Asturias, y llega yo un nene de 17, 18 años, nene, yo tendría ese, perdona, ese, a, a, a, so, a socio, socio, así me llamo socio, de manera que me vaya a hablar, me da, me da un, un cigarrito, digo, que va padre, yo no tengo, digo, tío, tú no eres muy joven para fumar, me va, yo ahora me cuelo por el, por el cercanía y me cuelo yo gratis, digo, dios mío, socio, qué soy yo, que par de guantar que te pegaba yo, si fuera yo tu, tu padre. Chávez, en estos vacilones, allí... Eh... Dice, ¿Tú, tú eres extranjero, me dice, ¿tú eres extranjero, no? Digo, no, soy andaluz. ¿Y eso es donde Digo, la cultura que tú tienes, padre. Pero no, nos llamáis a los andaluces analfabetos. Analfabetos a ellos que no saben dónde coño está Andalucía. Pues yo soy de donde está sé soy de donde está Galicia. ¿eh? Y nos llamáis analfabetos a nosotros, andaluces. En cada uno de mis muertos, de esta puerta de allá.